Justamente en, en este contexto tan cambiante la espiritualidad ignaciana supone una gran oportunidad porque propone una manera muy consistente de, de ver y de estar en el mundo para transformarlo en función de las necesidades del momento. Y no me refiero a las necesidades ¿no? como eh, modas efímeras o necesidades que, que respondan a intereses particulares. ¿no? Me refiero a transformar el entorno más próximo ¿no? de cada individuo en pro del bien común y para ello se requiere una transformación personal. De hecho, esta es la experiencia que, que vivió San Ignacio ¿no? y que se refleja perfectamente en los ejercicios espirituales. Pues bien, la, la pedagogía ignaciana se nutre de esta experiencia y entiende ¿no? que pues, el fin último de la educación es ayudar a los niños, a los jóvenes a, a conocerse y desde sus capacidades, desde sus intereses y desde sus talentos, pues ayudarlos a descubrir a qué y para qué se sienten llamados, pues para que sean capaces de conducir su propia vida con sentido y profundidad. De hecho, mira, con las palabras de, del Padre Rupe, las escuelas jesuitas en lo que pretenden al final, ¿no? siempre, en última instancia, es formar personas para los otros y con nosotros. E incluso el padre Encolvenad, ¿no?, añadía luego años después que esas personas, ¿no?, es importante que sean conscientes, competentes, compasivas y, y comprometidas, ¿no? Es lo que en los colegios llamamos las cuatro Esto, yo diría que es la, la clave. Esto creo que es lo que debe subyacer en la base de cualquier innovación educativa en las escuelas jesuitas. Y de hecho esto es lo que da sentido a la vocación docente de todos aquellos eh, que trabajamos en estas escuelas. Destacaría dos elementos clave que están muy relacionados ¿no? con, con el, el fondo de la pregunta anterior. En primer lugar, es que estamos llamados a vivir en plenitud. Yo creo que este sería la primer, el primer punto ¿no? de aprendizaje clave y para vivir en plenitud debemos recorrer ¿no? un, un camino de, de autoconocimiento y al mismo tiempo de apertura a los otros y a Dios, ¿no? que nos ayuda a descubrir pues, nuestra verdadera vocación y a situarnos en el mundo. Es decir, que para ser capaces, ¿no? como decíamos antes, de transformar nuestro entorno de manera significativa y relevante, es necesario ¿no? que primero seamos capaces de transformarnos a nosotros mismos. Y en segundo lugar, y también muy relacionado, necesitaré o destacaría ¿no? la necesidad de dar espacio a estos procesos de conversión y no solo de darles espacio, sino también de significarlos, ¿no? de visualizar su importancia. De hecho, Loriola y Manresa fueron espacios de conversión para San Ignacio y justamente no los ignoró, ¿no? todo lo contrario, les dio espacio, les dedicó tiempo y fruto de todo lo que, de lo que vivió, de lo que aprendió, pues escribió los ejercicios, creó un método planteó una manera de aproximarse a Dios y al mundo ¿no? para que él mismo pudiera empezar su vida, pero no solo él se quería beneficiar, él, ¿no? sino el objetivo último al final de los ejercicios era ayudar a los otros ¿no? es en ese camino de autoconocimiento y descubrimiento de Dios.